Vuelvo repetir? Repetir? No, no, pues si no, pues, a repetir <risa> Saluda a repetir ¡Saluda Javi! ¡Javi un saludo! Vuelve si <risa> sí. bueno, a repetir el recorrido para la que todos lo tocáis, claro Primera doña que veis tenéis que pasarla a derecha, ¿Tiene? Está en la orilla Y aquí la pasamos Y esa orilla que la primera vez La vamos La pasamos a derecha, vale. La gente sin neofreno La última a izquierda Primero sale la gente sin neofreno Salida en el agua. ¿Vale? <risa> <risa> 3, 2, 1, ¡vamos! ...muy buenos días Elena, pues aquí estamos en San Pedro de Alcántara... ...en la playa de, de la Salida, eh, acaban de salir ahora todos los participantes... ...que por cierto, hemos tenido una gran afluencia... ...más de 160 participantes en las dos modalidades... ...de neopreno y sin neopreno... ...y la verdad es que gracias al buen tiempo que nos está acompañando... ...pues estamos haciendo la cuarta travesía invernalanado... ...aquí en la zona de la playa de San Pedro... ...la que hemos tenido muchísima afluencia de público... ...tanto participando como familiares que están por fuera... ...y hemos, hemos organizado junto con Resis4... ...que la verdad es que son un grupo fantástico y maravilloso... ...y bueno, esperemos, estamos pasándolo bien... ...y, y vamos a seguir pasándolo bien a la vuelta de los, de los participantes". ...javier Mérida, ¿no? que está sí, como en el agua... Sí, Javier Mérida nos falla, nos falla estos eventos... ...de hecho es, es uno de los, de los que más estamos esperando que, que entre... ...han salido los participantes hacia la boya... ...que se la han dejado a su derecha... ...y ahora pues nos vamos yendo hacia Gibraltar... ...que habrá dos boyas, una más pegada a la orilla... ...que es donde la tienen que ya coger, dejarla a su izquierda... ...para irse hacia el fondo... ...donde también la cogen a su izquierda... ...para volver a llegar a esta boya... ...que era la primera... ...que ahora ya es la última... ...que también la cogen a la izquierda... ...para entrar por la misma línea de salida... ...entrarán en la meta... ...y bueno, ya estamos a la mitad de, del trayecto más o menos... ...los primeros participantes ya están girándose... ...en la segunda boya... ...yo creo que vamos, van muy bien de tiempo... ...hay muy buenos nadadores ahora... ...entre ellos Javier Mérida... ...que vamos a esperar a ver qué, qué número hacen. Y luego la será una entrega de premios, ¿no?, de trofeos como los años, ¿no? Sí, claro, la entrega de premios es, es importante y es significativa... ...porque claro, todo el mundo tiene que verse valorado el, el esfuerzo que hacen... Y, ...y la preparación que han tenido... ...la verdad es que nosotros lo vemos hoy domingo... ...pero ellos durante todo el año se meten prácticamente todos los días en el agua... ...y para, para, para su entrenamiento, claro... Bueno, Almagro, parece ya que tenemos un ganador, ¿no? Bueno, pues vienen dos, lo, lo más favorable probablemente, casi seguro que serán, Highwell, que es un galés que estamos acostumbrados a que siempre lleguen los primeros puestos, y el otro, Gaitán, que viene desde Ceuta, desde el equipo de Ceuta. Y bueno, vienen muy parejos, nos vamos a quitar de aquí porque vienen sí, muy sí, parejos. Viene cansado, vamos ¿eh? a ver quién viene primero bueno, y quién bueno, viene segundo. Venga, vamos a aplaudirle. Cuidado, cuidado. ¡Vamos, vamos! Hola, soy Ignacio Gaitán Canto, del Club Natación Caballos Ciudad de Ceuta. Bueno, ¿cómo te sientes después de haber hecho este recorrido en dos poco tiempo? Eh, la verdad que contento porque ir con Highwell, que es élite de España, de Aguas Abiertas, es un lujo. Sí, siempre las pruebas que participamos solemos ir juntos. O yo delante y el detrás, o en paralelo, o el delante y yo detrás. O sea que tenemos el mismo nivel. Y yo sabía que el sprint iba a estar complicado, <risa> pero bueno, me lo he llevado. <risa> Muchas gracias. <risa> Y y ¡Vamos, Estana! ¡Necesidades, Estana! ¡Sí! me da mucho me ofreco! ¡Sí, me y ¡Sí, me ofreco! ¡Sí, Vamos <tose>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 se va a al sol el chico, el chico. Venga Alberto, muy bien Alberto, estás fuerte, tío Ahí va la hostia sí, va. ¡Vamos Pachi la hostia! hostia! ...seguimos saltando hacia arriba... ...dejamos el chile en la caja... ...y viene la segunda clasificada señor el treno. ...bien Javier, qué fenómeno... <risa> se la clasificada sin entrenar de Holanda Jiménez Muchísimas gracias, estamos disfrutando de esta cuarta travesía Nado, cuarta travesía invernal Anado, a Nado, eh, en colaboración la de la tenencia de alcaldía del Ayuntamiento de Marbella con el Club Resiste 4 y como veis la participación ha sido increíble, Tenemos 200 inscritos, han venido algunos menos pero bueno alrededor de 180 nadadores para las fechas que corren, la verdad que estamos encantados de esta participación y de, de atender todas las peticiones y todas las necesidades de los clubes locales, como no puede ser de otra manera. Un abrazo y mucha sal para todos. Gracias, eres eh, un ejemplo, a seguir, Javier. Gracias, enhorabuena. Vamos, Carlos, señor Carlos Arena. ha hecho el cargo este? En el del bar del pabellón se la ha hecho. Ah, muy bien, estupendo, para que desanime, ¿no? Sí. Sí. Sí. Gracias.